Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo Marco. Me alegra bastante tenerlas aquí en este espacio de V-Lifers. Y hoy vamos a tratar un tema interesante que quiero compartir con ustedes. Y decirles en eso estoy un poquito nervioso porque este viene siendo mi primer directo que hago eh, a continuación. Es algo que, que, que para mí es algo eh, interesante. No había pensado hacerlo antes. Y antes de continuar con este tema, pues me gustaría un poco eh, hacer una prueba antes de continuar con este directo para ver si está funcionando perfectamente. Entonces, eh, me gustaría hacer lo siguiente y si me dan unos minutos, quiero hacer esta, este, esta pequeña prueba. Una pequeña prueba. Perfecto, creo que estamos transmitiendo muy bien. Está todo eh, perfectamente eh, bien, entonces vamos a hablar sobre este tema en concreto que de alguna manera pues nos ha llamado la atención a muchos de nosotros y que de alguna manera eh, es importante saber. Dice, no la amaste, en realidad no querías estar solo, tal vez ella te hacía sentir bien sobre tu miserable vida, pero no la amaste porque uno no lastima a la persona que ama. Ese es el título de nuestro video y obviamente también ahorita que siendo un directo, pues podemos platicar un poquito de, de frente a frente, podemos tener una conversación y pues podemos empezar a mandar algunos saludos a algunas personas que nos están viendo a continuación. Entonces, primero que nada hay que entender que muchas veces la motivación de una persona para estar con nosotros eh, tiene mucho que ver con las necesidades que esta persona está buscando palear con nuestra, con nuestra presencia, vaya, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones esta persona no necesariamente nos ama, sino que trata de cubrir ciertos baches, ciertos vacíos en su vida y que de alguna manera trata de llenarlos con nuestros besos, nuestras caricias, nuestra, nuestra compañía. Son personas que de alguna manera no entienden o no saben exactamente lo que están buscando en su vida y concretamente pues se ven parqueadas en nuestra vida, se ven parqueadas en, en, en nuestro mundo, en nuestra realidad pero no están realmente interesadas en estar en una relación inmersa con nosotros, sino que solo están interesadas de alguna manera en, en pasar tiempo, realmente. Entonces, una de las cosas que debemos entender es que hay personas que por mucho que nosotros querramos hacer que se queden con nosotros, se comprometan con nosotros, sencillamente... Eh, Va a ser muy difícil, difícil porque es una persona que no entiende ni sabe por qué es que quiere estar con nosotros. Entonces, ¿qué ocurre con, con una persona que te dice amar, que te dice que te quiere, que, que eres una persona especial para ella, pero sin embargo no se corrobora, no se avala con las. Eh, no se avala con, con los actos, sino solamente con la retórica, con las palabras bonitas, vaya. ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Cómo nosotros manejamos? ¿Cómo sabemos cuándo esa persona, sea un hombre o una mujer, realmente eh, nos estima, nos quiere y verdaderamente nos ama de verdad? Entonces, nosotros tenemos que fijarnos muchas veces en la coherencia entre lo que se piensa, dice, se dice y lo que se siente. Hay una diferencia, por supuesto, entre lo que esta persona dice de sentir por ti, lo que esta persona dice... Querer contigo y lo que realmente está experimentando. Y esto último solo lo podemos ver a través de sus actos, a través de, sus, eh, de la forma en como ella o él se comporta con nosotros. Entonces, una de, las, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es ver y evaluar cómo la, la persona que dice querernos realmente eh, se estima con nosotros. Entonces... Uh -huh hay que tener mucha eh, precaución a la hora de tener una relación con alguien, porque tenemos que ver que hay una cierta coherencia entre lo que dice, entre lo que hace, entre lo que, entre lo que realmente está expresando, no solo con palabras, sino con los actos. Entonces, no quedarnos solamente con la parte retórica, sino también fijarnos también de la praxis, qué es lo que esta persona está haciendo cada vez que está con nosotros. Entonces, tenemos que tener esto, muy, muy en mente, muy, eh, muy en cuenta. Entonces, eh, cuando estamos en una relación tenemos que fijarnos en que la persona realmente corresponda con sus palabras. Cuando una persona no nos quiere, pues básicamente nos miente, básicamente uh, siempre tiene excusas, siempre tiene algo mejor que hacer, algo mejor que decir. Y nosotros estamos hasta abajo de sus prioridades. Ahí es donde ya yace la primera señal de que algo no está eh, bien, algo que no está realmente eh, algo no está funcionando verdaderamente como debería ser. Entonces, eh, naturalmente tenemos que tener muy en cuenta todo esto, esta situación que se está presentando realmente y que naturalmente puede llegar a ocasionar mucha angustia realmente con todo esto.